No, no, no intentéis borrar la mancha de vuestra pantalla, vuestros ojos no engañan, os llevo auriculares. <risa> ¡Oh, como veis, estamos de vuelta en la cabecita loja y el lobo. Y sí, realmente acabo de hacer la gran estupidez. Como el lobo me había robado el peinado, yo le he robado las orejas de perro y llevo mis orejas de lobo, canino. Kawaii.. Eso en... ¿Por qué hago tan, tan ridículo? Y bueno, vamos a seguir con esta aventura. Nos quedamos en el capítulo 3. Recuerdo que teníamos que buscar lo que sería... Espera, le pongo volumen. Recuerdo que nos habíamos quedado en que Rosetta se había vuelto mala, se había vuelto Esther. Y teníamos que buscar lo que sería un cofre de cobre. Ah, sí, no me dejaba seguir de la habitación porque tenía que descubrir, creo que era el diario que estaba aquí en la cama. Bueno, y levanto la almohada y ahí está un diario. Y leíamos un poco de diario que estaba en su lengua materna y no podíamos entenderlo. Bla bla bla, nos vamos a la habitación. Y aquí nos habíamos quedado, estábamos buscando porque había un cofre de cobre. había un cofre de cobre rojo en el sótano y teníamos que descubrir la llave de cofre rojo. Siento que me oigáis, oigáis un poco así con voz ronca, pero es que estoy un poco resfriado y alguien me ha cogido escondola y no sé dónde las ha dejado. Así que se va bien un poco raro. Y sí, no podíamos entrar porque es demasiado peligroso. No sé por qué si Rosetta ya es la más peligrosa del juego. Así que algo muy chungo debe estar pasando al otro lado del bosque. ¡Oh, amigo! Eso es nuevo. Hay algo en el agua. Vale, ya tenemos el fragmento de cofre. Ah, fragmento. O sea, tenemos que pillar varios cachitos para hacer lo que sería toda la llave. Vale, Rosetta es más lista que yo. Me siento... Hundido ante la inteligencia de una niña. Ya supongo que podré juntar los fragmentos. Fragmento de cofre rojo por dos. ¿Necesito más cachos? ¿En serio? ¿Y dónde está el tercer cacho? Ya me he registrado toda la casa, no lo veo. Y ahora dime que sí. No me hagas buscar un cuarto fragmento, por favor. ¿Por qué? Sé que tiene que haber. Sé que tiene que haber un cuarto fragmento. ¿Hay un cuarto? ¿Dónde? ¿Aquí? No. Vale, ese es el único sitio que se me ocurre que podría estar el cuarto fragmento. Porque no lo encuentro en ninguna parte. ¡Vale! ¡Por fin! Tenía que pegar los trozos porque si no, no podía usar la llave. Como no, el juego sigue metiéndose conmigo. Y ahora sí que podremos abrir y medicina corazón. Esto no es la misma medicina que le dio a Rosetta lanzándosela. Sí, es el producto experimental número uno. Entonces ahora supongo que se lo tengo que dar a Rosetta. Si esta es la llave para la Rosetta, que era la chiva, la chiva chunga, resulta que ese que es más peligroso será la medicina para calmarlo. Vale, sí, sí, sí. Ya empieza a ir fuego en camino. Por fin estoy empezando a adivinar lo que el juego intenta decirme. Señor Esther. Es una tía. ¿Esther tiene pene? ¿Esther tiene pene? Vale, me pregun y me pregunta qué quiero saber. O sea, si quiere que le cuente algo. Vale, un poco ya nos ha contado la historia. Resulta que ella estaba escondida en armario cuando pasó. Y entonces oyó muchos ruidos raros, se dio un ruido como de cremallera Después lo voy a poner para que lo oigáis ahí está es como una cremallera subiendo y bajando eso ya nos ha explicado todo que ella estaba en un tiempo de guerra y alguien lo empujó por las escaleras y sufrió mucho y por eso se volvió tan violenta desarrollando una segunda personalidad que ella no fuera la que la mató porque estaba escondida en el armario y que no sabe dónde está el asistente o sea que puede que el asistente sea esa tercera persona tan peligrosa por lo cual ni siquiera me dejaba avanzar una vez teniendo a Esther, que es la más chunga del barrio Y ahora vamos a ver dónde está el asistente, que parece que está en esta casita del patio trasero Que ya hemos conseguido la llave ¿Hay algo aquí? No, no, no ¿No hay un cuchillo? ¿Por qué cuando busco un cuchillo nunca está disponible? Ah, amigo, había un niño... Ah, ahí, esa creo que es la asistente Y se parece mucho a Anderechana así que no me da muy buena espina No sé si es buena idea acercarme, me da un poco de mal rollo ¿Está muerta ya? Llave ya de cajón, debe ser este cajón Ah, el cajón de su habitación, vale, me ha quedado claro. Guay, ahora me da una decisión así crucial del juego, que es darle la medicina al corazón o no dársela. Y eso dependerá de si mato a Esther y se queda solo Rosetta, o si Rosetta se queda... No, o si Esther se queda y Rosetta sigue siendo triste. De momento no la voy a entregar. Voy a dejar que Rosetta sea con vida, ya que Rosetta se está ofreciendo y me da muchísima pena matarla. Pero luego vamos a dársela y a ver qué pasa. Destruirla. Ahí mismo en el suelo. ¡Craca! ¡Hostia! ¡Soy adivino! Vale, ya sabemos lo que era el sonido de la crevillera. Es como que te cogen por la ropa y te quieren matar. En fin, hemos salvado a Rosetta y hemos estampado aquí el frasco. Pero luego voy a volver la partida cargada. Voy a cargar la partida guardada. Y vamos a ver qué pasaría si no hubiera dado frasco a Rosetta y hubiera matado a Esther, básicamente. Y ahora vamos a comprobar qué hay en el cajón del asistente, que tengo mucha curiosidad. Que tengo la teoría de que si le doy el frasco en el cajón habrá una cosa, pero si no le doy el frasco habrá otra. O siempre habrá lo mismo, pero según la medicina o no, habrá un final distinto o no. Así que vamos a comprobarlo. Momento con Esther vamos a abrir la llave de cajón. En el que nos comenta que se enfermó pero no dice mucho más de esto. Así que no sé qué tengo que hacer ahora. Y nada seguimos con el fucking misterio de que no sé lo que hay que hacer en el juego. Puedo coger el cuchillo ya. No me deja coger el cuchillo. Ah sí ahora podemos ver que había ropa de anciano y Esther está indignada porque le ponían ropa de anciano en el armario. Vale creo que ya sé dónde hay que ir que es aquí puede ser. Sí. Sí, aquí es donde estuvo escondida Rosetta y hay una mancha de sangre que no concuerda con lo que nos dijo, o sea que nos ha mentido, nos ha mentido, hizo algo, o sea seguramente atacarlo a la abuela y ella quiso responder y tal vez atacó al asesino o no sabemos lo que pasó, pero hay un charco de sangre y eso nos da una señal. Una contraseña. No soy nada bueno con estas cosas. Oh Dios. No, una pista tiene que haber, recuerdo que en Witch House tenías que contar las rosas de jardín. Para saber cuál era la contraseña. Aquí supongo que tendré que contar. Hay 6, 6, 4. Y hay dos cajas. No creo que sea algo tan obvio. ¡Bien! ¡Sí, señor! ¿Una... Ra ¿Qué? O sea, me llevo pidiendo un cuchillo desde hace rato. Y me dan una pistola. ¿O qué coño? ¿Un arma pequeña? Vale, y ya vimos ruidos de puertas. Así que ya supongo que está por aquí el ladrón. Míralo, míralo, míralo, míralo. Le voy a pegar un tiro en toda la cabeza. Vale, la va a palmar. La va a palmar. Está clarísimo. Está clarísimo que lo va a palmar Dios Vale, y en teoría Ahora tengo que ir de algún modo adentro Que está lleno de sangre, tío ¿Tafa? O sea, ¿no pueden ser más exagerados? ¡Qué puto mal rollo! Sí, el óxido huele igual que la sangre Eso lo puedo decir por experiencia Así que supongo que es sangre Y ahora estará en la única puerta Que he pensado no visitar Hola Adiós. Y no había guardado. Y no había guard... No. ¿Tengo que repetirlo todo, en serio? Vale, ya he vuelto sobre mis pasos y ya he repetido Todo el proceso que había creado hasta ahora Me ha costado un poco porque El, el frap se me ha fastidiado como hace muy a menudo Y He tenido incluso Que reiniciar el ordenador pero ya vuelvo a estar De vuelta y si no me equivoco estaba Aquí pero tenía que Escuchar porque si no me reventaba Pero tienes una pistola Pégale un tiro en la cabeza Así que yo deduzco Que nos falta munición Y eso supongo que estará en el Storage este Aquí debe estar la munición o una radio, no sé, no sé para qué quiero la radio, la verdad. Supongo que la voy a romper y voy a usar las piezas para lanzárselas en la cabeza o reventarle un ojo o algo así. Creo que, creo que ya sé lo que quiere, vale. Camille, espera aquí y entonces hay una habitación esta que creo que tiene un armario. No, no, no, la asistente tiene un armario, sí, aquí está un armario, coloco la radio... Y me tengo que esconder el armario para esta vez si reventarlo. ¿Puede ser eso? Vale, la radio está encendida. Y ya está aquí. Pues, Ahora vengo. No, no es como yo pensaba. Vale, y he vuelto a retomar mis pasos. Y esta vez sí que voy a hacerlo bien. Estoy seguro de que es esta combinación. Dejo a Camila aquí. Pongo la radio aquí. Espera, voy a guardar aquí. Y a, enciendo la radio. Y a la que abre la, a, a la que la puerta. Pues no, no era así. Vale, creo que ya sé lo que pasa. Voy a poner un momento la música del juego, que aún así no se oye, y ahora cuando abra la radio... Vale, sí. Mario. Oigo el personaje... Y ahora... Tomaste el porno. Cierraste la puerta desde afuera usando la llave de habitación de la sirvienta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Acabo de arrancar el pomo de la puerta para que no la pueda abrir. Y ahora supongo que tengo que encontrar las municiones. O lo que estuviera buscando aquí. Vale, tengo cuentas. Que... Oh, Dios. Qué mal rollo. Vaya, vale, supongo que tendré que huir, ¿verdad? Golpear con la barra de hierra. Apuñar con el cuchillo. Cortar. Golpear con el pomo. Lanzar las cuentas. Sí, puedes. Vale, esta vez no me va a coger. Esta vez no me va a coger. ¡Volvemos a la escena de antes! Vale ¿Serán las mismas opciones? ¡Dios, es la cena del capítulo 2! ¡He vuelto a lanzar al lobo por la ventana! Ah no, y esta vez estaré yo con compañía Que le ha habla con los peluches ¡Está loco! ¡Está jodidamente loco! ¡Qué puñetera locura! Y encima, Rosetta le ha dado el control del cuerpo a Esther. No, Esther le ha dado el control del cuerpo a Rosetta. Para que le pegue un tiro a los peluches. ¡Me estoy volviendo loco yo también! ¿Qué...? Le da la medicina No, no tiene la medicina La, la hemos roto Ahí ¿ya está Ya se acabó el juego ¡Cómo ha molado! ¡Oh, Dios! ¡Que estaba loco! ¡Uh! Me, me ha encantado el juego Pero hay otro final Ya os lo hemos comentado Que había otro final Y que vamos a descubrirle Ahora mismo ¡Oh! Una cena final Me ha encantado Vale El final que este Supongo que es el final bueno Rosetta vive junto a... Esther Y Esther decide cuidarla Ya que su abuela ha muerto Dios qué bonito por favor Y ahora vamos a ver el otro final eh, ¿Y eso qué? ¿Omaque? ¿Omaque? Vale, primero vamos a ver lo que es el Omaque Y luego vamos a ver el segundo final Que no lo hemos visto todavía Vale, se ve que eso tiene mucho spoiler Así que primero voy a ver el otro fi el final que me falta Y luego vamos a visitar esta curiosa habitación Llamada Omaque le damos a medicina y a ver qué pasa. Esther me ha pedido que destruya el pasado de Rosetta Y cuide de ella. Dios. Con este otro se me acaba de poner el pelo de punta. Fijaos, la tengo de gallina. Está. Hasta se ve en la cámara. ¡Qué bestia! Esther le ha pedido al lobo que borre el pasado de Rosetta. Pero Rosetta, antes de empezar la nueva vida, se ha puesto a llorar porque inconscientemente ha recordado. El, todo lo que ha perdido, es como. Me ha encantado. Un juego brutal. Vale, ya estamos en la habitación Omake. He de decir que Me ha encantado el juego. Ha estado brutal. Espero que os haya gustado también la serie. A mí, personalmente, estoy flipado. Y ahora vamos a ver qué nos trae esta habitación, que parece ser como un extra del juego. Vale, pues no hay nada en esta habitación y no puedo abrir esa puerta. Así que parece que es el final de la serie. No puedo creer que se haya acabado aquí y estoy muy impresionado. La serie me ha encantado personalmente. Y espero que os haya gustado a vosotros también. Si dais un like estaría eternamente agradecido y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!